Bueno, estamos recorriendo junto a, a nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kichilov, el centro de emergencias para, para, para la pandemia de, de Urlingham, aquí en Villa Tesey, partido de Urlingham. Hay ocho centros más como este en el conurbano bonaerense, que va a disponer en, en cada uno de ellos, 52 camas de internación crítica con oxígeno y 24 camas de terapia intensiva con respirador, 24 respiradores. Este centro se termina no más allá del primero de mayo, y está anexado un hospital de emergencias que ya cuenta con, con tres respiradores, con ocho camas de, de terapia intermedia, con, con un laboratorio de análisis clínicos 24 horas y con una sala de rayos. Y en definitiva es el estado presente, es también analizar que la cuarentena que, que dispuso el presidente, que dispuso el gobernador, nos permite... ...poder trabajar en estas cuestiones que son prevenir... ...prevenir con estos hospitales, prevenir con las camas de aislamiento... ...que hay más de 10.000 camas de aislamiento y centros de aislamiento... ...nos envía el Ministerio de Salud de la provincia... ...las vacunas contra la gripe, las vacunas contra la neumonía... ...las vacunas pediátricas, así que estamos... ...son la expectativa y la esperanza que estamos tomando... ...las decisiones que tenemos que tomar... ...para que, que en la Argentina no pase... ...y no va a pasar lo que está pasando... ...y vemos en otras partes del mundo. Los intendentes municipales son realmente el brazo ejecutor... ...en el territorio, casa por casa, puerta por puerta de las políticas provinciales y muchas de las políticas nacionales. Así que hoy estamos acá poniendo en marcha básicamente una obra que empezó hace una semana y que va a terminar en dos más, pero hoy lo más importante es que se está distribuyendo alimento a los que necesitan, más ingreso a los que no lo tienen, que se está generando obviamente crédito para las empresas. Si no hubiera un Estado presente, si no hubiera esta capacidad de reacción tan inmediata la verdad que hoy nos faltaría todo, así que muy contento de cómo se está trabajando, obviamente venimos de muy atrás, periodo neoliberal que nos dejó en condiciones realmente en algunos casos muy difíciles, pero hoy es cuestión de mirar el presente y mirar para adelante, estamos haciendo lo que, lo que nos exige el momento y esperamos que cuando llegue el pico de la pandemia, este, todo esto salve vidas, salve vidas, que es lo más importante.